Y muy buena gente, yo soy Citra y estamos con un nuevo video para mi canal. Hoy estamos en el tercer capítulo de Pokémon Negro Nuzlocke y vamos a ver cómo está el equipo. Tenemos a Cebax, a Citron, a Drecaria, ugh, a Lepe. y nos quedamos a las puertas del gimnasio. Así que vamos a ir a luchar con el líder de gimnasio. Te doy la bienvenida al gimnasio Pokémon de Ciudad gris Hostia, ¿qué han salido? ¿Qué han salido tres? ¿Qué han salido tres? Bueno, eso era obvio, ¿no? Son tres hermanos, yo conozco la historia Entonces, a ver A mí me gustan los Pokémon de Tiempo Blanca El otro de Fuego y el otro de... Te preguntarás por qué somos Ya está de tanta... Ya está bien de tanta charla, lo explico yo Dependiendo del tipo de Pokémon que hayas elegido Al inicio, se, se decidirá Con cuál de nosotros tres lucharás O sea, voy a luchar con el de Fuego porque elegí Snipey ¿No? Vamos vamos a ver tu Pokémon inicial de tipo planta, ¿verdad? Ok, entonces voy a luchar contra su... Debe estar fácil. Creo yo. A ver. Voy a sacar a, a este amigo. A Citron. ¿Dónde bueno, voy a sacar a Citron? Ok. Porque fijo va a tener... Un Patrat, una cosa así, y luego va a ser, no sé, va a tener el mono este, el que yo tengo, pero el de fuego. Fijo, fijo, fijísimo. Fijísimo, así que bueno, vamos con el primer líder de gimnasio de Pokémon Negro, Nuzlocke. Líder, ¿ves? ¿ves? Bueno, no ha sido Patrat, ha sido Lillipup así que eh, no hay problema. Vale. Es nivel 12, eh. Uy, man. Uso malicioso. Ok, le bajo la defensa. Vale. Ha usado VIVAR. Vale, te quité mucha vida. Otra, uso a VIVAR otra vez. Promeas. Me ha parecido acusado a otra vez. ¡Ayuda! Mira. Soy más rápido, ¿verdad? Soy más rápido. Ok. Un malicioso más. Látigo sepa, le mato. Y avivar, su avivar por se da la mierda. Pero cuidado que me mate de un golpe, ¿eh? Ok, no me mate de un golpe. Látigo sepa, debería matarle. Debería matarle si no soy jodido. Debería de matarlo. Debería de... ¡No le mata! ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! Eh! Bueno, soy más rápido, ¿eh? Así que... Soy más rápido. A ver. Poción sucio cerdo inculto. Te odio. Sucio cerdo inculto. Lático sepa. Vale. Pff, ya me mata. A ver. Que tiene un avivar por tres y tiene mordisco y eso es delipó. A ver. A ver. Se ha hecho un avivar más. No creo que me mate de un mordisco, de un golpe. O sea, no. O sea, no. O sea, no. No. no me va a matar de un mordisco un golpe. No, no, no. No, no, no. Odio los Lilipop. Vale, vale, vale, vale. Ok. <ríe> ok. Ok. Ok, He sentido terror porque los Lillipop en este videojuego al inicio son una mierda. Ok, vamos, a ver, uno, dos, y puff, y olvidó desarrollo, ok, este es el mono este de fuego, no que va a ser, ok, ya sacamos a este amigo de los niños, al monito Sevax, y ya, ahora sí, estamos libres, ya estamos felices, ya estamos, ok, vale, ya uso la poción, entonces, voy bueno, soy estúpido, verdad, Sí, soy un retrasado mental. ¿Por qué uso malicioso aun cuando yo tengo pistola de agua? Que es especial. Bueno, no ni modo que le voy a hacer placaje. Bueno, lo voy a hacer arañas. For, fíjate lo que te digo. Cancelan, can, bueno, no sé pronunciar. No me va a quitar mucho. No, no. Pues mira, araña... Pues mira. Pues ha salido rentable, eh ha salido rentable salió rentable mira pistola de agua y debería matarlo no debería de creo yo no Mmm. pues vale pistola de agua y, y ya se va por su casa Ese, el que me puso los pelos de punta fue ese fucking ese fucking lily Bueno, pistola de agua y te vas para el suelo. Así que bueno. Ya ganamos el primer gimnasio. Y la verdad es fácil. Ah, no. Bueno, fácil barra Lilipu por tres Avivar. Saben. Ok, se so, sube a nivel 11. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No sé qué ha dicho. Estoy petergrado. Una cosa así. Wow, eres increíble, vas a llegar a la lila, a la, a la lila, a la lila Pokémon. Acepta esta medalla, por favor. Vale, vale, vale, vale. Pa, pa. Y ya tenemos nuestra primera medalla, gente. Ya tenemos nuestra primera medalla de gimnasio la medalla es prueba de la fuerza del entrenador del Pokémon. con ella todos los Pokémon de hasta el nivel 20 incluso los recibos de otras personas te obedecerán toma esto también vale me da la abibur apipar a pepar Ok, sí sí sí gracias ya me quiero ir ok ya tenemos la primera medalla de gimnasio y ya bueno vámonos de aquí <ríe> ya no quiero saber nada quiero ir a curar vale qué pasa ahora uh -huh. Me llamo Orisa, la profesora, ok, es un ayudante, es un ayudante, vale, ¿a dónde me llevo? ¡Quiero curar Pokémon! Quiero curar mis Pokémon. Bueno, bueno, que sí, que sí, ¿qué es esto? Me llamo Orisa, sí, ah, me dieron una MO, ah, me ha dado corte, vale, pues muy bien, pero déjame irme, déjame irme, déjame irme. Ya, me quiero ir. Sí, sí, lo único que la MO que, que la MO que. sí que. Así se encuentra. Ah, bueno, me acuerdo de esto. Es que cuando yo jugué, llegué hasta. Hasta una ciudad que era como muy grande y habían como muchas personas. Que era como la ciudad. Eh, principal del juego. Y pues de ahí no pasaba pasado, ¿saben? Eh, le voy a enseñar a Vivar a Sevax. Y le voy a quitar a Arañazo. Porque siento que avivar está bien roto De inicio, ¿saben? Vale, y le enseñamos corte a la prosti de Meos Llamada Sevax. Tengo que subir de nivel a Drake y al otro ¿no? Porque si no se van a quedar re atrás Porque ya pudieron ver que Si no hubiera sido por esa agua fresca Ya me hubieran, me hubieran roto el orto en el gimnasio sí, Vale, hola, ¿todo bien? Hello, there, hello, there, hello, there, man y nos vamos para allá. Vale. Pues ya estamos aquí. Vamos a utilizar corte. Creo que aquí nos encontramos a Muna. ¿Qué pasa? ¿Tú también están buscando Pokémon raros? Ya. Vale. Aquí encontramos a Muna. Y creo que salía el equipo Galaxia. Aquí salía el equipo Galaxia. Oye, una cosita. Bueno, es el Muna este. Vale. Vale. Ah míralo, creo que aquí salía el equipo este malo y teníamos que luchar contra ellos, pero bueno, espera un momento, abababa. sí míralo, ahí está pues, aquí está él, el equipo de este Galaxy, este raro, vale, ahora tenemos que luchar contra ellos, ¿no? sí, sí, abababa, abababa, abababa, abababa, abababa. Disculpen, pero es que es cierto que esto es muy innecesario. Tipos, ya sé. Tipo, por lo que sé, le está buscando. O sea, están como queriendo sacar el jugo al. Humo, a, a no jugo. Al Pokémon este. Vale. Y liberar a los Pokémon significa que ganamos combates y nos apoderamos de ellos usando la fuerza. Y así es como vamos a liberar a los vuestros. ¿Qué? Citra, ¿Sí ayúdame. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Sí, te ayúdame. Vale. Vale, es un combate individual. Equipo de plasma recluta. Ok. Ah, es plasma. Es que lo confundo con el de cuarta generación. Vale, un patrón un level 10. Vale. Voy a ser malicioso. Látigo de físico, entonces. Porque le pega un latigazo. Es como ¡pam! Te mete un latigazo ahí de 500. Mordisco. ¿Cuánto me quita? Mordisco. Ok. Vale. Vale. Vale, vale, vale. De la nada me emocioné porque ya tengo ganas de jugar. <risa> que he estado 10 minutos de mi vida haciendo... Uh. Vale, malicioso otra vez. Tiene la defensa menos 3, o sea, le meto un látigo cepa y le voy a hacer yepa. Le voy a hacer yepa. Ok, creo que solo aguanto un mordisco porque el siguiente ya me mata. Venganza, oh, cuidado eh. Cuidado, cuidado. ¿Cuánto le quita la tego sepa? Va, va, va. Hasta la próxima, hasta la próxima. <ríe> ni venganza ni pollas, eh. Ni venganza ni pollas. Pa' tu puta casa, eh. Pa' tu casa. <ríe> Lo hemos mandado a comer churros. ¿Es que acaso les he subestimado porque son jóvenes o qué? La siguiente. Ah, que son dos. ¿Y Blanca qué hace? Que ella también tiene Pokémon. Y yo... Y yo? Solo porque yo soy el hombre, me toque comer... No, no, no, no. Me produce una discordancia mental. Así que bueno, no emparto, No hay problema. Usano. ¿Qué es lo que hacía? Desarrollo, Usarlo. Me subí al ataque. titiri Ah, vale. Ayuda. <ríe> Qué tonto que es. <ríe> vale, desarrollo otra vez. Nos subimos por dos. Las habilidades ayuda, ¿por qué usas la ayuda, Pull Line? Tiene miedo el Pull Line, ¿A ¿qué pasa? No entiendo. Bueno, mientras usa ayuda, yo contento, ¿eh? Yo estoy contento. Ataque arena, eh. Vale, vale, me baja la predicción. Látigo sepa, deberíamos hacer, reventarle básicamente. Va, está muy roto el, el desarrollo, ¿eh? Vale, nivel 14 citrón Vale, nuestro citrón sube a nivel 14 Y equipo plasma Ah, eso es una pesadilla Vale, vale, vale Vale No me lo puedo creer, hemos perdido incluso siendo dos Pero no importa, tenemos que hacernos con el humo onírico como sea <risa> Tremendo tu caso Rápido, suelta el humo onírico ahora Parate, parate ahora mismo Hostia ¿De dónde salís? Vosotros dos, ¿a qué estáis jugando? Porque hay dos Gechis. Nosotros, el equipo Plasma, nos proponemos liberar los Pokémon de los neces humanos. Uy, ¿y quién no puede cumplir esta labor? Pepe, pero, ese no es el gran gre Grechis, Grechis. Gechis, que cuando formó, formó esta organización nos dijo que había que engañar a la gente para manipularlos con fa facilidad severamente cuando vayamos en aquel claro, Rápido vayámonos de aquí hasta que se calme Y se van corriendo literal Ah ha sido un sueño verdad Ha sido un sueño pero Pero qué Estaban varios sitios a la vez No se trataba el verdadero Gechis, verdad Entonces todo eso ha sido un sueño o no Si sí, ha sido de mentira Entonces ese Pokémon Ese <t> <-tur> <de> grito no contaba más así que vienen para acá al final. Oh, un Musharna, Mucharna Mumu, Mumu. Muna Mumu. Y se van felices de la vida. Contentos. ¿Qué ha pasado? Ah, hola Orisa, pues es que Muna estaba por aquí y luego pero el equipo plasma. Y después Musharna vino y no sabemos si fue un sueño o no. Y bueno, y justo después el equipo plasma, ya veo. Así que Musharna sabiendo que su amigo Muna, que su preevolución estaba en peligro, vino en su ayuda. E hizo que se materializara un sueño. Lo que significa, espera un momento. ¿Qué es eso? Humo onírico, ¿verdad? Eso es humo onírico, ¿verdad? Esto es el humo onírico. Con ese humo, por fin podré completar mi investigación. Por favor, pasaos luego por casa, ¿de acuerdo? ¿Por mi casa? ¿O por, o por la casa? Bueno, okay, sé. Ok, sí, tenemos que ir a la casa. Vale, aquí podemos capturar un Pokémon. Pero antes... Voy a curar mis Pokémon Porque es que no, no quiero No quiero que me salga me salga un Darkrai Que básicamente es imposible que me salga un Darkrai Bueno, ¿saben a, a lo que me refiero? No quiero que me salga un Pokémon nivel 100 Y me diga Yepa y me mate a mis Pokémon ¿Saben? Vale, vale recobra, tu, tu, tu, recobra, recobra Vamos a ver Hoy día, hoy día, no sé hablar No sé hablar Literal, no sé hablar yo Vale no sé hablar, no sé hablar, literal Literal, yo no sé hablar No sé hablar, no sé hablar, no sé hablar Literal, no sé hablar, no sé vocalizar Vale Aquí uno. no puedo pasar por aquí Vale Ah, mira, un objeto Una vocal de verdad Quiero agarrar ¿Cómo, cómo lo agarro? vale vale no me voy a extraer más que me estoy distrayendo mucho y vamos a primer Pokémon de ruta qué es ni más ni menos que un patrón no cuenta porque ya lo tengo entonces no cuento no cuento porque ya lo tengo entonces Oop. a ver si me sale me tiene primer Pokémon de ruta que es ni más ni menos que un Polain tampoco cuenta porque ya lo tengo vamos a abrir y vamos a ver por qué no me sale primer Pokémon de ruta que es ni más ni menos vamos a ver solo salen esos dos aquí por qué no me sale Bulidibug que me sería muy útil ah pero no bien toma toma Bulidibug to, to, to, to, toma para atrás primer Pokémon de ruta que es ni más ni menos solo salen por aquí vaya a ver que solo salen de estos Vamos a ver Vamos a ver Que solo salen de estos Mira me estoy Ah mira que en hay un camino No mentira, no hay ningún camino Miren, creo creo que aquí solo salen estos dos Creo que solo salen estos dos incultos aquí O sea literal no puedo capturar ningún Pokémon porque solo salen estos dos ¡Ah miro Muna! Ah, vale, este sí cuenta, ¿eh? Porque no lo tengo y es, ya cuenta como primer Pokémon. ¡Uy, un Muna! Pues la verdad no se caría yo con un Muna, la verdad. Pero no le hago feo, ¿eh? Mientras no le mates de un golpe, conjuro. ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es es vale, le voy a tirar la Le voy a tirar una superbola. Si sí, cuela, cuela, si no me la pela. Vale. Muna estaría bien, ¿sabes? A ver. Uno. Dos. Tres. Y Muna al equipo. Wow. De destino. Vale. Vale. Muna. Pokémon come sueños. Hace olvidar los sueños que come. ¿Quieres poner un nombre al Muna capturado? Sí, le voy a poner. ¿Qué nombre le puedo poner? <risa> vale, ya sé qué nombre ponerle. Vale. Le voy a poner... Bis bistec. Vale, vale Bistek al equipo y me curas? Ok, tengo que ir a casa de risa. vale Vale gente, ya quedó el micrófono otra vez Así que, vale, tenemos que ir al caso de Oriza. ¿Cuánto llevo de capítulo? 18 minutos. Vale, vale, Voy a ver qué es esto de Oriza. Mira, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Así que, para que el siguiente capítulo tenga un poco más de material. Y, vale, en el siguiente capítulo hacemos esto de Oriza. Así que, bueno, gente, gracias por ver el video. Recuerden suscribirse y darle like para más videos como este. Y si quieren un bote, simplemente conseguirme la serie y seguirme en el canal, pues yo contento, ¿saben? Así, Así que bueno, yo soy Citra y nos vemos en la próxima.